¡Hola! Hoy vamos a hablar de blogs, ella es Nina, pero si la metemos a ella se va a aburrir, entonces solo era para saludar. ¡Hola! qué Entonces, vamos a lo que vamos. La dejo donde estaba. Ya sabéis que el blog no es algo, donde tengo el roto aquí, que traiga por defecto eh, prestación instalado. Tenemos que conseguir o bien un módulo de blog o bien una plantilla que incluya eh, toda la estructura que necesitamos para desplegar el contenido, el marketing de contenidos que en nuestro caso queremos trabajar. Por eso trabajamos con la plantilla Panda, con la plantilla Transformer en este caso, ¿no? Bien, de hecho, esta es como el inicio teórico y a este vídeo le sigue el vídeo tutorial que está dentro del curso. Si no está dentro del curso, por aquí abajo te dejo el enlace para que puedas probarlo o acceder directamente, ¿vale? Bien, entonces, cuando ya tenemos la plantilla, o si fuera un módulo, pero en este caso va a ser la plantilla Panda, generamos el, eh, el artículo, es el elemento principal de contenido que... Que existe, ¿vale? O sea, igual que para una tienda necesitamos productos y luego los productos están englobados en, en categorías, tienen marcas, pueden tener atributos, características, etcétera. En el caso del contenido partimos del artículo o post eh, o entrada, se llama también... Bueno, post y entrada es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, un artículo de blog. Entonces, la jerarquía que nos da la plantilla en este caso... Eh, son, partimos del artículo y el artículo a su vez puede estar englobado en diferentes categorías o subcategorías. Por defecto está en la Home, pero nosotros podemos crear otras categorías diferentes para poder generar nuestra propia jerarquía. vale Y esa jerarquía luego plasmarla en el menú, en la página de inicio o donde queramos, en diferentes secciones. Entonces, el hecho de que produzcamos, de que creemos un artículo... Eh, no quiere decir que necesariamente vaya a salir en la página de inicio, ni de la forma que queremos, ni en el lugar exacto que queremos, ni en el menú, etc. ¿no? En la plantilla Panda y en la plantilla Transformers se nos permite poner eh, secciones de blog de múltiples formas y en múltiples lugares, pero para ello hay que saber controlar muy bien cuáles son las secciones y los módulos de los que disponemos. Tenemos los módulos de los últimos posts o los últimos artículos, o sea los más recientes, eh, los módulos de post por categorías que ahí podemos crear todos los que queramos. Y están, por ejemplo, también los módulos de comentarios. Es que no me los sé de memoria todos, pero bueno, hay varios. Pero al margen de la cantidad de módulos que hay, aparte está el tema de en qué forma o en qué posición queremos colocarlos. Entonces, claro, podríamos querer ponerlos en la página de inicio, ¿no? O podríamos querer ponerlos dentro... Eh, perdón, eh, me voy... Por un lado podríamos incluirlo, que esto es lo que se suele utilizar más, en la página de inicio, ok, me he ido, en la página home del propio blog, que se llama blog, por defecto, la podéis renombrar, pero por defecto es esto, y a su vez pues ya estarían las categorías ¿no? dentro del blog y los artículos. Entonces, nosotros podemos hacer que en la página de inicio aparezcan o bien categorías, en este rotulador se va a ver feo, ¿vale? o bien artículos... Obviamente la página del blog como tal no se puede meter dentro de la página de inicio, si bien podemos replicar una estructura similar si nos interesa, eso ya depende. Entonces, en cuanto al layout se refiere, nosotros podríamos crear una estructura, por ejemplo, dentro de la página de inicio, voy a simular que tenemos aquí una página de inicio, ¿vale? Podría enseñarlo en la pantalla, ya me lo han dicho otras veces, pero... Para eso están los videotutoriales. Estoy harto de pantalla y aquí va a ser mucho más fácil entenderlo y es bastante visual. Entonces es suficiente como para entender el concepto. Quien quiera ver videotutoriales, están dentro. Esta es la página de inicio. Por aquí arriba tenemos nuestra cabecera con nuestro logotipo, el menú y lo que sea. ¿no? Bien, a lo mejor tenemos por aquí, no sé, unos productos destacados, por decir algo, ¿no? con sus botoncitos y sus cosas. A lo mejor por aquí tenemos un texto para SEO, por aquí un video, por decir algo... Aquí a lo mejor hay otras secciones de, no sé, newsletter o de producto o lo que sea. Y aquí abajo queremos agregar una sección de blog, ¿vale? En este caso podríamos agregar últimos artículos, ¿vale? ¿Queremos hacerlo por columna o en modo lista? Eso es lo que vamos a configurar dentro de la plantilla. ¿Vale? Imagínate que yo quiero meter los tres últimos artículos que he publicado que siempre aparezcan automáticamente por defecto aquí. O sea que si yo publico un artículo que no tenga que estar modificando. A propósito, eh, la plantilla para que se cambie y salga ese artículo. Para eso está el módulo de los últimos artículos, ¿no? De la, la última. O artículo nuevo, es que no me sé el nombre, pero está ese módulo, ¿no? Entonces, crearíamos simplemente un bloque con tres columnas. Le diríamos, plántalo esto en un hook de la home, por ejemplo, el, el home page bottom o el home page top, también podría ser, porque no? Un full width bottom, lo que sea. Y nosotros aquí le podemos decir si queremos que salga eh, con la imagen en chiquitito y luego el texto por aquí, super, y luego el botoncito, o que salga con la imagen en grande y esto aquí y tal. Lo podemos poner con múltiples combinaciones. Pero eh, estas combinaciones o sea, esas configuraciones no se hacen en un solo sitio, o sea, se, ha, se hacen en varios dentro de la plantilla Panda. Por eso parece algo complejo la configuración del blog dentro de la plantilla Panda. Igual que hemos metido los últimos artículos, podemos meter las categorías que nos interesen, ¿vale? Y que eh, esas secciones lleven directamente a las categorías, páginas de categoría que se generan automáticamente en, en PrestaShop dentro de cada blog. Por ejemplo, podemos decir, oye, pues yo quiero cuatro categorías y quiero ponerlas con un banner, ¿vale? Y esto sería... no sé. Por ejemplo, si tengo el caso de Deportiro, que es uno de los clientes que recientemente le hemos actualizado la página, pues, por decir, aquí podría poner un banner con rifles, que con rifles no, con la categoría de artículos sobre rifles. Aquí sobre munición, por ejemplo, aquí sobre, no sé, de armas. <risas> eh, miras, no miras microscópicas creo que era. Y aquí sobre, no sé, otra cosa, por decir cualquier cosa. Entonces... También tenemos un módulo que se puede configurar de forma que no tenemos que poner banners en específico, sino que nosotros al crear las categorías y ponerle su portada, automáticamente al anclar este módulo de las categorías x x x y tal en la página de inicio, van a estar vinculadas y no tenemos que hacer los enlaces a mano. ¿Vale? Esto a nivel SEO está bastante bien, a nivel de configuración y de ganar tiempo también, ¿vale? Eh, entonces, realmente podríamos poner en la página de inicio lo que queramos. La página del blog, esa sería otra, ¿vale? Que por defecto tiene su propia configuración, pero nosotros podemos activar y desactivar todos los bloques o todos los módulos de artículos y de categoría que nos dé la gana. Siempre van a ser de categoría y de artículos, ¿vale? Entonces, bueno, estaría la cabecera con el menú. Bien. Y esto sería la página del blog. Podemos hacer que en la página del blog haya un texto en el inicio, si queremos, si queremos. O podemos hacer que directamente aparezcan. Eh, no sé, una columna con una fila con cuatro columnas de los últimos artículos, de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos que tengan esta vista o podemos hacer que aparezca un listado con unas categorías que nosotros definimos como principales o podemos hacer que los propios artículos aparezcan en modo listado también ¿vale? que saldría la miniatura aquí si queremos, de hecho las miniaturas las podemos configurar como nos dé la gana nosotros establecemos el tamaño nosotros establecemos la posición, todo ¿Qué pasa? Que en, eh, la página de blog tiene su propio hooks, la página de inicio tiene su propio hooks, y luego ya el artículo en sí tiene su propia configuración. Uno lo puede configurar para que la página de artículo, o la vista de artículo, se vea también, pues a lo mejor con la cabecera, con su imagen así súper grandota, eh, aquí el titular y aquí el texto, ¿no? Eso sería más minimalista, digamos. O a lo mejor podría hacer Esto va a quedar... Bien feo. <risa> podríamos hacer que en vez de que la imagen principal sea súper grandota, eh, salga una imagen pequeñita aquí y el texto aquí, por ejemplo, ¿no? O podríamos hacer que la página del artículo no salga la imagen y salga el puro texto. O que incluso tenga columna derecha o columna izquierda y que la columna derecha tenga unos widgets, por ejemplo, aquí de Facebook, aquí de Instagram. Aquí un texto que puedo meter como contenido personalizado con el custom content O unos iconos O el botón de suscribir al canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo O sea, realmente le podemos hacer toda la estructura que queramos Con la plantilla Panda eh, Mientras que con otros módulos O con otras plantillas nos vamos a ver bastante más limitados A mí me gusta muchísimo Panda porque entre otras cosas nos da un montón de flexibilidad para trabajar con el marketing de contenido. Obviamente, además, trae el módulo de compartir que está preparado para asociarlo también a los hooks que queramos de la página del blog o de los artículos del blog, con diferentes vistas de los iconos y hay más cositas. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, la newsletter. Una cosa que me encanta del blog de Panda es que al pie de los artículos tú puedes poner productos relacionados. Obviamente, no solo... Puedes ponerlos aquí, sino que además dentro del propio artículo, si sabes algo de estrategia de marketing de contenido, vas a hacer enlaces internos a productos que te lleven a la página de inicio, ¿no? Dices, oye, pues este artículo voy a hablar, no sé, una comparativa de un producto, este el otro, Ok, perdón, pero es que se me corta la tarjeta, no sé por qué. Estoy haciendo que si la gente ha llegado a mi página no por producto, sino por el artículo de blog, pero está interesada potencialmente en comprar el artículo, conozca el artículo. No solo porque en el artículo estoy hablando de él, sino que lo estoy enlazando, pero aparte de eso, aparte de poner un enlace de texto o un enlace de imagen, que también podría ser, aquí podría meter imágenes que son imágenes y que estén internamente enlazadas al producto, pero aparte puedo hacer que X productos seleccionados aparezcan en el, en el pie del artículo de forma que al acabar el artículo aquí pondría productos relacionados o le podemos cambiar la traducción y decir en este artículo hablamos de o los productos de los que hablamos son o si te interesa comprarlos, estos son los productos ¿vale? una cosa más directa que sea más una llamada a la acción o más cercano a una llamada a la acción eh, pueden ser productos relacionados, pueden ser también categorías de productos pero sobre todo lo súper interesante es esto eso no te lo permiten hacer otros módulos ni otras plantillas entonces como veis, realmente por la inversión que es la plantilla Panda, merece muchísimo la pena. Así que si quieres ver el cómo se configura, vamos adentro del curso.